Bueno amigos, como veis estamos aquí, ya vamos a entrar dentro de la comunidad de State of the Guide 2. Quiero que esto sirva de tutorial de cómo crear tu comunidad paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a conocer a los enemigos a los que nos podemos encontrar. Seres humanos, evidentemente. Habrá veces que te tengas que pelear con, con otra banda o incluso amenazar un enclave, por ejemplo. Hay otras veces en las que tus personajes, si llegado el momento reclutas a un personaje, te saldrá a lo mejor el típico letrerito que pone si agregas a este personaje, los pocos que quedan de tal coalición desaparecerán, que dices tú, vale. Entonces tienes que cuidarlos como tamagotchis. También, por supuesto, de los enemigos que no son pocos. Tenemos al zombi normal. Este es un zombi normal, autóctono. Luego tenemos el zombi parrillero, que es eh, un alemán que se ha quedado tostado al sol y parece un chorizo parrillero. Es lo más parecido a un chorizo parrillero que os podéis encontrar eh, a un choripán es un choripán eh, un alemán blanquito de estos que vienen aquí a la a, a la costa de donde hace calor vuelven como chorizos os lo aseguro los he visto Los he, eh, algunos en el, en el año 2009 eh, tuve que llamar la atención a más de uno ...yo estaba en protección civil... pero que ya me llamaba, digo... ...caballero, se ha quedado usted dormido... ...se ha quedado usted dormido... ...no, pero, luego es un problema... ¿eh? ...es un problema y bien con sea, ...tener cuidado incluso hasta los que seáis... ...de aquí, seáis autóctonos... ...que hombre... ...los que somos de aquí no, no, no solemos cometer esos... ...errores, evidentemente... ...pero hombre... ...un poco usando la lógica... No te quedes dormido, porque es que te quedas... Eh, eh, es que te quemas, quemaduras, de verdad, ¿eh? Dejamos al zombi chorizo parrillero. Y luego nos vamos a otros zombies parrilleros que también hay, más delgaditos, unos gorditos, otros delgaditos, hombres, mujeres... Eh, ¿Mujeres gordas? No hay, es ¿eh? verdad. Me he cuenta de que los zombies. Ahora, ahora que que lo estoy ahora que lo estoy comentando me he dado cuenta de que no hay mujeres zombies gordas muy mal muy mal hay que incluir a todo tipo de además quiero que vayan con diferentes trajes evidentemente son muchas las expectativas las que tenemos con el con el stay of the kai 3 básicamente eh, no solamente la perpetuación de lo que ya se tiene el stay of the kai 2 sino mapas gigantescos y bueno, ahora me voy a poner a jugar vale y os voy a ir eh, diciendo unas cuantas cosas antes de nada, volvamos con lo, los zombies volvamos con los zombies todavía, ¿qué creíais? ¿los zombies barrilleros y los zombies normales? no hombre, también os encontraréis al zombie eh, aullador, al zombie o zombie gritón <risa> siempre en muchos videojuegos de zombie existe ese ese zombie que chilla y, y llama a los demás vale luego está el hinchado este no tiene otro propósito nada. es una bomba de peste que, que además se tira contra tus, tu coche para que bueno para que para que te intoxiques pero luego sirve de cebo esa peste o lo que sea sirve de cebo para zombies para luego matarlos bueno en fin, bueno. Eh, son múltiples las cosas que se pueden hacer luego tenemos al famoso jaggernaut jaggernaut es el enorme grande lo escucharé eh, lo escucharéis rugir desde el principio ¡Rar! Y os temblará hasta el mando. Básicamente es eh, mucho más fuerte que todo, que tu coche. Así que no, eh, que de, de, de desaparezca la idea de voy a atropellarlo y me lo voy a cargar. No, porque él es capaz de cargarse el coche. Y cuidadito como lo no vayas bien armado. Lo mismo pasa con las plagas, los núcleos de plaga que luego vamos a ver. Vamos a echar un vistazo ahora cuando entremos. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa primordial e importante. Yo ya tengo una, una comunidad que fue la que creamos en el vídeo anterior. Si no lo recordáis, os pasáis para el vídeo anterior, donde también más o menos hago la misma introducción, solo que aquí ya vamos a jugar. vale bueno pues si me estáis escuchando vamos a recordar rápidamente estas cosas básicamente más difícil verde vamos a ponerlo en un modo estándar para que podamos ver realmente las localizaciones aunque en mi opinión las localizaciones todavía están bastante vacías, hace falta... Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, pues ya tenemos aquí una buena comunidad. Y ahora ya vamos a meternos dentro de nuestra nueva residencia. Entonces, ¿cuál es is it para find más fuel? No me. La última vez almost me to death on a la a en un have Tengo better idea. Podríamos could aquí, down here instead seguir moving on. Settled. base. just find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Bueno, he cortado la eh, la parte de esta de introducción. Aquí tenemos un coche y evidentemente el coche pues no tiene, hacemos una pequeña risita esto, o sea, esto es importante, ¿por qué? Esto es importante hacerlo porque con esto vas a poder identificar toda la zona. Fijaos. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Parece que hay una caravana ahí abajo, vamos a ver si hay gasolina. Bien. N1. Oh, bueno, todavía no está suficientemente entrenada, ¿eh? Todavía... Ten cuidado, ¿eh? No, no te vayas a coñar. <risa> Bueno, pues tengo una muestra de plaga que me va a servir de mucho pero no ahora ahora no ahora no me va a servir de nada voy a subir por aquí a ver qué hay Este es el zombie normal. Los tenemos en verdito, mujeres. También hay... Aquí sí hay mujeres, pero no hay mujeres jaggernaut. Muy mal, me parece muy mal. Una discriminación más del heteropatriarcado. Así que ya sabéis. De ellos de que hay... Tres, tienen que venir con... Ya el mouse con coleta. Bien, bien, vamos a... Ahí va a esta Es que estamos buscando... Esta que estamos buscando gasolina. Voy a tener que fumar ya un poquito de medicina. La medicina. Como decía Chinchang. Aquí en esta habitación. Oh, perfecto. Just perfect. Oh, perfect. Bueno. A ver. Okay, vamos a put this place a behind ver, us. Muy bien. We got to put down some fucking roots. A ver aquí. Habrá, habrá o no habrá, por favor. Sí, señores, sí, ya tenemos gasolina, volvamos al coche. ...y tenemos una plaza de garaje... Bien, bueno, esto va a ser nuestra casa así que vamos a limpiar la de zombies so it's time for us to claim this place move vamos a reclamar Bien, oficialmente ya tenemos una base y ahora vamos a ir a los coches. Así que ya podemos empezar a trabajar. Con Bien, cuando estéis detrás de, del maletero, le dais al, al RT y ya se os irá incorporando. Vale. Ahora vamos a ir metiendo, pues, cosas que que, bueno, que van a ser necesarias y vamos a ir cambiando de personaje. All right, it's your turn. Venga, venga. y si le damos a la a, lo volvemos a ver aquí lo metemos aquí también podemos hacer lo mismo con de, con los demás dándole al RT ¿vale? Le dais al gatillo de abajo It's gotta be quieter bueno, pues ahora sí que sí, vamos a hacer algo un poquito por la casa. Y la primera reforma, pues evidentemente tiene que ser, o por lo menos yo creo, que sea la habitación. ¿no? Y un taller, sí si se puede. Para arreglar, ya estamos a un nivel estable. Os fijáis en el, en el icono. Y bueno, y aquí tenemos primera, nuestra primera base. Lucy, hey, cool. de los extraños, the over, okay? necesita nuestra ayuda para la cura. Y resulta que nosotros ya la tenemos. Así que será. la para poder darse a la nuestra amiga. ¿Te has well? bien? La way más segura de is by es plague zombis de best El mejor lugar para encontrarlos es en el territorio alrededor de un Those. Esas... Vale, bueno, pues ya tenemos la muestra. ¡Ugh! Entregar. Con nos ha dado un costal de aceite de cocina. happy to share the recipe if you need it. Y hemos ganado 500 de influencia Don't Así be gone que for too long. Ya podemos irnos contentos. Oye. Uh -huh. posición completando misiones claro es que también todavía nos queda Cleta que todavía no ha hecho nada, pero bueno este ya está artesanía, sentido común, cardio, lucha, tiro, esta es especialista en computadoras, lo que nos permitirá hackear. Pues aquí tenemos el mapa también del de mapa que vamos a usar que es mucho más extenso fijaos dónde está el cazador de recompensa justo en medio de todo lo esto es reclamado por el núcleo necesitamos eh, quitar esto de aquí ¿vale? necesitamos ir aquí y destruir la plaga pues bueno amigos, esto es todo por hoy, así que hasta el próximo. Aquí ya no está diciendo que tenemos que construir una enfermería. Venga, porque vamos a hacerlo rápidamente. Esto es muy fácil. Aquí vamos a poner un huerto. Así que, que nadie se me asuste. Que está perfecta. Ponemos una enfermería oye por lo menos pues ya lo tenemos todo tenemos una enfermería tenemos para arreglar nuestras armas eh, el sitio para dormir por supuesto a... vale bueno pues como he dicho ya tenemos aquí el taller ya tenemos aquí nuestro jardín donde vamos a cultivar comida y aquí estamos construyendo una enfermería donde podremos hacer los los viales hacer la cura. Pues con esto os dejo, hasta el próximo programa de Stay of the Cave.